One level Yo voy a mandar una nota de voz para, para que si tú tienes que mandársela a la otra gente, se la mande. Ese es el tipo que quiere echarse conmigo, dije levantar. Manito, vuela que Dios te espera allá arriba El dolor no sana cuando te marca una herida Verdadero gánster, nunca se olvida El oro no es lo mismo después de tu partida Manito, bola que Dios te espera allá arriba. El dolor no sana cuando te marca una herida. Verdadero gángster nunca se olvida. El coro no es lo mismo después de tu partida. Mi madre lo recuerdo y tu sonrisa yo le extraño. Te pienso y día y eso me está haciendo daño. Un nudo en la garganta con tu foto yo me engaño. Al saber que no estarás en estos próximos años, siento que la vida se me va. Sabes que un pana mío ya no está Me llueven los recuerdos de los momentos vividos El ruso te peleaba y tú te curaba conmigo Si apareciera en mi sueño y preguntara ¿Qué me pasa? Le dijera que el silencio y la soledad me abrazan Los pequeños detalles hoy me hacen tanta falta Que imagino a los todavía bajando en alta Siento que la vida se me va, va. Sabes que un pana mío ya no está Me llueven los recuerdos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 se El toro no es lo mismo después de tu partida. Ah, no, pues está bien, tú sabes que se te quiere de gratis todavía. <ríe> un pequeño detalle, me hacen tanta falta. Que imagino a fiera todavía bajando en alta. Hermanito, yo espero que Dios te tenga en gloria. No hay un día, no hay una hora, que yo no deje de pensar en ti. El toro ya no es lo mismo. Que tú no estás, Mandy Grapp produce. Y en sí, Manito, vuela que Dios te espera allá arriba. El dolor no sana cuando te mal herida. Verdadero nunca se olvida. El coro no es lo mismo después de tu partida. Ay, yo, compa, pero si te ve que yo le tiro, compa porque yo sé que es mío, mío, que es